Tantos momentos momento, cosas cosa me recuerda que sí. Sí. tú eres contigo, tú juntos, no. no se mata. Y que el viento se debe mi deseo, que no se libre como son las cometas. Y para el tiempo, en el tiempo, dígalo para el tiempo. Oh. Ay, ay, ay, ay. Con tus labios me sofreco Que quiero sentir contigo Y me ha vuelto a enamorar Wow. Okay. Oh, mare, mare, mare, mare, mare mía, que mala es la noche, la católica. yo no me extraño de tanta luna y eres tan hermosa como el firma Yeah. you. Padre tu creí, si yo no fuera casa.